primera actividad de el módulo 2 va a ser crear páginas para tu libro entonces es muy importante entender que la creación de tu libro digital abierto la vamos a hacer primero a partir de cada una de sus páginas y finalmente en el módulo 3 vas a crear cierto el libro como tal en donde vas a articular las páginas que vas a crear en este módulo 2 ok entonces como habíamos hablado en el módulo 1 vamos a utilizar la plataforma de GeoGebra para crear tanto las páginas y el libro completo. Para ello, en, el en la última actividad del módulo 1, creamos nuestro usuario, cierto, nuestro perfil. Aquí está el que creé yo. Entonces, para ello, para crear nuestras páginas, vamos a ir a nuestro perfil. En primer lugar, si ingresas a la página de GeoGebra, cierto, para ir a tu perfil, por ejemplo, vas a darle clic acá donde dice perfil o le vas a dar clic aquí donde aparece tu foto de perfil cualquiera de las dos opciones te va a llevar a la zona de tu perfil en el sitio web de geogebra ok y eh, como, es, como es de esperar nos aparece este mensaje de que aún no hay ningún recurso para mostrar porque justamente es un es un perfil nuevo y recién vamos a crear nuestros primeros recursos entonces para crear nuestras páginas del libro vamos a darle clic a este botón que está acá, que dice más, crear, ok, le damos, le damos clic y nos aparecen cuatro opciones, las que nosotros nos van a importar van a ser las dos del centro, si se dan cuenta, aquí en este primer recurso, cierto, dice que dice actividad, aparece una página, justamente las actividades de GeoGebra van a ser las veces de las páginas del libro GeoGebra, del libro digital abierto que nosotros vamos a crear. ¿okay? Entonces cada vez que nosotros querramos crear una página para nuestro libro vamos a seleccionar la opción actividad. Cuando seleccionamos la, la opción actividad nos manda al ambiente de creación y de edición de una actividad. Recordemos cuando hablo de actividad me estoy refiriendo también a las páginas. ¿ok? Entonces, aquí nos dice que podemos poner un título y nos dice que podemos insertar distintos tipos de archivos. ¿okay? Puede ser texto, puede ser video, puede ser una imagen, puede ser un archivo PDF, puede ser un sitio web, puede ser una pregunta. Estas pueden ser de tipo respuesta abierta u opción múltiple. Y también dice ahí GeoGebra. Esto quiere decir que podemos insertar una aplicación de este software que, como les comentaba, está orientado para las matemáticas entonces en este curso en particular no nos vamos a abocar a este recurso sino que vamos a ver específicamente cómo añadir un texto cómo añadir también videos, imágenes y un sitio web ¿Okay? y eso es lo que vamos a ver a continuación ahora muy importante para la edición de esta actividad de esta página tenemos tenemos que estar muy conscientes de dos aspectos aquí arribita dice guardar ok y acá abajo dice guardar y cerrar si nosotros le damos clic a guardar y cerrar va a guardar todos los avances que hayamos realizado y nos va a mandar nuevamente o a nuestro perfil GeoGebra o a la página de inicio de GeoGebra en cambio la opción que aparece aquí en la esquina superior derecha que dice guardar va a justamente a guardar los avances que yo haya realizado las modificaciones que yo haya realizado y me va a dejar en este mismo ambiente para que yo pueda seguir editando ahora existe un solo requisito para que puedas crear tu actividad GeoGebra y lo vamos a poner a prueba ahora le voy a dar clic en guardar y me dice que no lo puedo guardar porque es preciso ingresar un título entonces para poder crear una actividad GeoGebra el único requisito es que nosotros le pongamos un título Ok, entonces le voy a poner el título Hola Mundo. Ok, y ya con eso voy a guardar y ya se está guardando. Me dice que se han guardado todos los cambios. Ok, entonces muy importante. Cada vez que ustedes creen una actividad GeoGebra, lo primero que van a hacer es le van a poner el título y le van a dar clic guardar. Con eso, ya va a estar guardada su actividad. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Voy a abrir otra pestaña, voy a ir a mi perfil GeoGebra. Okay, me voy a la página inicial de GeoGebra, al Home. Ahora le voy a dar clic acá. Y si se fijan, ya me aparece un primer recurso, el cual se llama Hola Mundo. Y es justamente el que estoy editando acá. Ok. Entonces, muy importante eso. Ahora, a continuación, vamos a añadir un texto. Entonces le vamos a dar clic acá a la opción texto y nos aparece este recuadro. ¿Okay? Para añadir cualquier tipo de archivo nos va a aparecer el mismo recuadro. ¿cierto? Sin embargo las opciones de cada uno de los archivos va a ser distinta lo único que van a compartir es este encabezado que es una especie de título del archivo cierto que también es opcional si quieren ponerlo lo pueden poner y si no no en esta A que aparece en negrita cursiva y, y subrayada si le damos clic ya nos aparecen todas las opciones típicas de un editor de texto ¿Okay? entonces eso quiere decir que podemos escribir con formato podemos cambiar el, el tamaño de la fuente Podemos, por ejemplo, poner negrita, cursiva, subrayado. Podemos cambiar el color de la fuente. Podemos alinearla. Podemos poner viñetas. Podemos poner enlaces, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ok, entonces para ir haciendo rápida la edición de, de estos elementos, voy a ir a buscar el texto a otra página. Entonces voy a abrir otra pestaña. Me voy a ir a Wikipedia. y voy a buscar eh, el, el nombre de, de una personaje muy importante en la literatura mundial, por ejemplo, Gabriela Mistral, okay. le voy a dar clic y me aparece el artículo de Wikipedia de Gabriela Mistral que está en español, entonces esta página nos va a servir mucho para poder poner el contenido en nuestra primera actividad, en nuestra primera página, ok, en primer lugar, aquí hay texto, por ejemplo, acá hay una imagen, cierto, y esas son las que vamos a ir utilizando. Si bien hay muchas más cosas, nos vamos a centrar únicamente en eso, en, el, en este momento del tutorial. Entonces, si se fijan, aquí por ejemplo, su nombre o su seudónimo cierto, está en negrita. Aquí aparece su nombre real, también está en negrita. Aquí aparece su eh, fecha y lugar de nacimiento, y hay algunos enlaces. Entonces, yo voy a copiar estos tres primeros párrafos, los selecciono, los copio, me voy hacia mi actividad, y aquí donde está el recurso de tipo texto, voy a darle pegar. Y si se fijan, va a pegar todo el texto con el mismo formato que estaba en Wikipedia. Si se fijan acá, su seudónimo, o con el nombre que era mundialmente reconocida aparece en negrita, su nombre original también aparece perdón en negrita y aparecen todos los enlaces que estaban aquí en la página de wikipedia ¿OK? entonces eso es una muestra de que esto es un te texto enriquecido y que se copia con formato ¿OK? ahora, usualmente esto puede pasar cuando yo quiero guardar ya los cambios de este archivo, por ejemplo de este recurso no de la página completa, aquí abajo me aparece la opción listo y cancelar. Si se fijan, no está. Yo le doy clic acá y no funciona. Eso es bastante usual que pase. Entonces, eh, si les pasa ese problema, simplemente le dan cancelar, le dan eh, añadir el texto de nuevo, lo pegan y ya debería estar habilitado. Uh, no está funcionando eso. Y ahí está. Entonces, ahora ya me aparece habilitado el, la opción de listo. Entonces le voy a dar listo. Y ya me va a aparecer el texto. Por ejemplo, si se dan cuenta, ya no aparecen las opciones para editar el texto. ¿Cierto? Sino que cuando paso el cursor sobre el texto, se, se, se pone un poquito más oscuro. ¿ya? Y aquí le puedo dar la opción de editar o copiar el recurso o eliminarlo. Entonces, si le doy a editar... Me van a aparecer las opciones de edición nuevamente. Le voy a dar listo, por ejemplo. Si lo quiero copiar, me va a copiar exactamente el mismo recurso. Puedo editarlo también, etcétera, etcétera, ¿cierto? Puedo borrar algunas cosas. Y también puedo borrarlo, ¿ok? Ahora, una recomendación muy importante. Cada vez que añadan algún recurso nuevo, por ejemplo, en este caso fue un texto, yo les recomiendo que le den, después de darle listo, le den de inmediato aquí en la esquina superior derecha a guardar. Con eso nos aseguramos que estamos guardando eh, paso a paso y de manera periódica cada uno de los cambios que estemos haciendo y así evitamos ¿cierto? o nos resguardamos de que se le acabe la batería a nuestro computador o se corte el internet o se, se vaya la energía eléctrica ¿cierto? y que todos los cambios que hemos estado realizando no se guarden. Perfecto. Ahora, muy importante. Este es el modo edición cómo se va a ver finalmente nuestra página entonces para ello existe este icono de acá que es una página con un ojito abierto entonces dice ver el recurso lo vamos a abrir en una nueva pestaña clic derecho nueva pestaña se está abriendo acá si se fijan y aquí aparece cierto el título muy importante como hablamos en el módulo 1 para las comunidades abiertas y que persiguen a la cult o que apoyan la cultura libre es muy importante darle la atribución al autor y a la autora entonces acá aparece de manera automática mi nombre cierto, y un enlace a mi perfil de GeoGebra eso lo hace de manera automática y a continuación aparece el texto que nosotros copiamos desde Wikipedia ¿Ok? entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a alguno de estos enlaces me va a mandar al enlace de wikipedia que corresponde ¿ok? entonces es todo completamente funcional incluso la actividad geogebra tiene una particularidad muy importante y es que tiene un diseño responsive eso quiere decir que si yo cambio las dimensiones de la ventana donde estoy viendo el, el recurso este se va a reacomodar cierto para que siempre pueda ver toda la información entonces por ejemplo ustedes van a poder ver poco dejar esto. ustedes van a poder ver por ejemplo el este recurso lo ven aquí en su computador y se ve bastante bien pero si lo quieren ver por ejemplo en su teléfono celular lo más probable es que se vea así se va a acomodar cierto siempre en una columna y van a poder acceder a, a todo el contenido ok esa es una de las mayores cualidades que tiene este ambiente y que sirve mucho a la hora de querer visualizar la información y el contenido en distintos dispositivos electrónicos. ¿Okay? Ahora, si queremos añadir otro recurso, por ejemplo un recurso de tipo imagen, ya no nos aparecen las opciones acá que nos aparecían antes. Ahora están todas condensadas en este botón que dice añadir un nuevo elemento. Le damos clic ahí y ya nos aparecen todas las opciones que aparecían al inicio. Entonces, a continuación le vamos a dar clic al a la opción de imagen. Y en imagen, si se dan cuenta, nos aparece el mismo módulo de edición, solo que ahora tiene otras opciones. Dice: arrastre un archivo o elige un archivo de imagen. Eso quiere decir que si nosotros queremos añadir una imagen a nuestra página, a nuestra actividad GeoGebra, necesitamos tener el archivo. ¿okay? Y luego subirlo acá a nuestra página entonces para ello nos vamos a ir nuevamente a la página de wikipedia donde está el artículo de Gabriela Mistral y vamos a tomar esta foto le vamos a dar clic a la foto y si se dan cuenta nos va a mandar al mismo ambiente de wikimedia commons donde que exploramos en el módulo 1 Ahora, en la opción acá de descarga nos va a dar la opción de descargar el archivo en en su tamaño original, Este tiene solo un un tamaño, entonces vamos a descargar ese y además dice nos entrega la información para darle reconocimiento al autor, entonces en primer lugar vamos a descargar el archivo lo voy a guardar y voy a copiar este texto, lo voy a tener muy en cuenta para luego ponerlo en los comentarios de la imagen entonces ya descargué el archivo voy a ir acá a la actividad que estoy editando me voy a ir a mis carpetas y aquí en descargas va a estar el archivo de Gabriela Mistral entonces, para ponerlo acá en la actividad tengo dos opciones, lo tomo y lo arrastro lo suelto y ya quedó o la otra opción es que yo lo busque, le dé clic acá y yo lo busque en mi computadora entonces lo mismo, me voy a descargas y donde diga Gabriela Mistral, por ejemplo, ahí está, selecciono. Entonces, las dos opciones son equivalentes. Ahora, aquí abajito aparecen un par de opciones. Por ejemplo, dice la descripción, y esto es un texto, igual que lo vimos en el recurso de tipo texto, cierto? las mismas opciones. Y luego dice las dimensiones. Ahora, esta imagen no es tan ancha. Okay. Hay algunas veces que si ponemos imágenes muy anchas, yo recomiendo que el ancho máximo lo utilicen en 700 píxeles. Y que le dejen seleccionado esta opción que dice conservar la proporción de las dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio el ancho, por ejemplo le voy a poner 500, automáticamente se va a cambiar el alto de la imagen. Entonces va a crecer en, la, en su proporción original. Pero le voy a proponer, le voy a poner perdón. Eh, cuáles eran las dimensiones originales y antes de darle listo voy a poner aquí en su descripción el, la cita al autor o a la autora de esta obra entonces voy a ir acá a wikipedia voy a seleccionar la opción texto sin formato y le voy a dar clic en copiar ok ya copió y aquí lo voy a pegar y ahí aparece Toda la información del autor o la autora ¿ok? Y ya con eso estoy en condiciones de darle listo Y si se dan cuenta Aparece la imagen Y abajo en la descripción aparecen letras bastante pequeñas ¿ok? Entonces muy discreto el, el tema de la autoría ¿cierto? No nos va a quitar mucho espacio Ni nos va a hacer menos estético nuestra página del libro Y como les había recomendado Cada vez que ya tengan listo uno de los recursos Le dan clic aquí a guardar Ahí se está guardando y a continuación ya quedaron guardados todos los cambios. Voy a ir nuevamente a mi página, aquí a la actividad, ¿cierto? En su modo de visualización. Y ahora voy a actualizar. Si se dan cuenta, no aparece el, la imagen de Gabriela Mistral. Y eso es porque está cargada una versión anterior de la, de la página. Le voy a dar actualizar. Voy a recargar la página y ya apareció la imagen. Y además aquí aparece con los créditos a la autora ¿ok? y además aparece incluso con su, su url al archivo original nuevamente si lo vamos a ver eh, lo podemos ver en otras dimensiones y todo esto se va a reacomodar ¿ok? eso es muy importante cuando lo, lo utilizamos en otros dispositivos por ejemplo Bueno, a continuación vamos a añadir otro otro elemento y en este caso va a ser de tipo video. Entonces le damos aquí clic en tipo video. Y este modulito, ¿cierto? Del archivo tipo video es bastante eh, breve, ¿cierto? Bastante sucinto. Solo nos da la opción de poner el encabezado, que es el que comparten todos los tipos de archivo, eh, que es opcional además, y nos dice el video. Entonces, en, este, en esta casilla necesitamos poner el video. La, la URL, ¿cierto? La liga del video que nosotros queremos poner en nuestra página. Entonces, para ello, nos vamos a ir a YouTube. Y vamos a buscar... El nombre de Gabriela Mistral. Ok. Ahora, YouTube, como ustedes sabrán, pertenece a Google, ¿cierto? Entonces, también es un repositorio de videos y un buscador de videos privativo. Y al igual que lo hicimos con cuando estábamos buscando imágenes en Google. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un filtro para que nos muestre solo videos que tengan una licencia Creative Commons. ¿Ok? Entonces acá en la opción de filtrar. En sus características dice Creative Commons. Le voy a dar clic ahí. Y fíjense que las opciones incluso ya cambiaron. No nos aparecen las mismas porque las que aparecen acá sí tienen una licencia libre, específicamente una licencia Creative Commons y eso nos asegura que nosotros vamos a poder utilizar estos videos sin estar infringi infringiendo el derecho a autor ¿okay? le voy a dar clic, va a aparecer el video, le voy a poner pausa ¿okay? y aquí abajito le voy a dar a la opción compartir y voy a seleccionar la opción copiar ¿okay? luego me voy a mi actividad en el modo edición y aquí voy a pegar el enlace y si todo sale bien me va a aparecer la previsualización del vídeo ahora un aspecto muy importante para poner vídeos y también páginas web pero en este caso nos estamos concentrando en vídeo en la actividad geogebra es que necesita tener el protocolo https es decir si no aparece si incluimos un vídeo de una página que no tiene esta s ¿Cierto? en su protocolo de http entonces nos va a decir que no es posible poner el video ahí ok ahora usualmente todas las páginas que nosotros utilizamos diariamente como facebook youtube etcétera etcétera tienen ese protocolo así que no es mucho problema usualmente el problema eh, se presenta cuando utilizamos video de páginas web personales por ejemplo si yo tengo un blog personal lo más probable es que no tenga ese protocolo de seguridad, o se corre el riesgo de que no tenga ese protocolo de seguridad, entonces no voy a poder traerme el video desde esa página. ¿okay? Pero, por ejemplo, las plataformas más eh, populares de video, como YouTube o Vimeo, sí funcionan. ¿okay? Y acá simplemente le doy la opción listo. Y ya con eso queda el video. Nuevamente voy a guardar. Y ya quedaron guardados todos los cambios. Ahora me voy a ir a mi. A la visualización de mi página, voy a recargar la página nuevamente, le voy a actualizar y ya me aparece el video. Y lo puedo reproducir dentro de esta página uh -huh. e incluso puedo poner, puedo activar la opción pantalla completa que no necesariamente está eh, disponible en cualquier ambiente web. Por ejemplo, si ustedes ponen un video de YouTube en Twitter, eh, está desactivada la opción de pantalla completa. Perfecto. Ahora, a continuación vamos a añadir el último tipo de recurso y es el de tipo web o página web. Ok. Y este se parece mucho al al, al modulito, cierto, de el archivo de tipo video. Ok. Entonces aquí nos pide cuál es la URL de nuestro, de nuestro sitio web. Vamos a poner el de el artículo de Wikipedia de Gabriela Mistral a devolver por ejemplo, voy a poner el que está en español y lo que voy a copiar es esto que está acá en nuestra barra de direcciones, entonces lo voy a seleccionar todo, le voy a dar copiar y ya habiendo copiado ese, ese enlace me voy aquí a la edición de nuestra actividad y lo voy a pegar, entonces si todo sale bien nos va a aparecer una previsualización de nuestra página, ahora podemos... Eh, modificar también las dimensiones de nuestra página web o también utilizar la opción mostrar como mensaje emergente. Si lo dejamos así tal cual nos va a aparecer esto. Le voy a dar clic aquí a listo y nos va a aparecer esto. ¿okay? Y voy a poder navegar en la página de Wikipedia dentro de mi página o mi actividad GeoGebra. Entonces miren, le voy a dar guardar para que vayamos a ver los resultados. Aquí se está cargando y ahí aparece la página web. Y puedo navegar de manera completamente normal. ¿Ok? Por ejemplo, si le doy clic en algún enlace, dentro de esta ventanita me va a mandar a los artículos correspondientes. Ahora, si lo que yo quiero es, o bueno, tengo también otra opción. Voy a editar acá. Me devuelvo al modo de edición de mi actividad. Le voy a dar editar o presión en cualquier lugar del, del recurso. Y me aparece la opción mostrar como mensaje emergente. Si yo le doy clic ahí okay, y le doy listo, lo que me va a mostrar es una previsualización de la página. Okay, y cuando yo le doy clic, se va a abrir una ventana emergente en donde me va a mostrar la página web. Entonces vamos a guardar y nos vamos a ir a ver cómo queda esa opción. Entonces tengo el texto, tengo la imagen, tengo el video y luego me aparece este recuadro con una imagen. Con el nombre del artículo, con la página, y cuando le doy clic acá, me aparece una ventana emergente con la página donde estaba navegando. Ahora, si se dan cuenta, nunca hemos dejado el ambiente de la actividad GeoGebra de la página, ¿cierto? Sino que se abre una ventana emergente, yo puedo navegar acá, pero ya cuando le doy cerrar, me regresa al ambiente de mi página, mi actividad GeoGebra. Entonces, para recapitular, Creamos una nueva actividad, nos mandó al modo de edición, añadimos eh, texto, añadimos una fotografía, añadimos un video y añadimos una página web. Ahora, muy importante, esta actividad y el libro digital en general que se crean aquí en, en la plataforma de GeoGebra se pueden utilizar sin necesidad de estar conectado a internet. Sin embargo, van a haber dos recursos que no se van a poder utilizar si no hay conexión a internet, los cuales corresponden a el video y la página web. Y eso y eso sucede porque el tanto el video como la página web no están quedando alojados dentro de la actividad GeoGebra, sino que simplemente los estamos incrustando. El video, el archivo de este video en realidad está en YouTube, ¿okay? Y la página web sobre Gabriela Mistral está en Wikipedia. Entonces, si no nos podemos conectar a internet, no vamos a poder reproducir el video ni vamos a poder acceder a el, el contenido de esta página. Entonces, ya para terminar este video, vamos a ver justamente esa opción. Nos vamos aquí a la página, cierto, a mi actividad, y la vamos a descargar. ¿okay? ¿Cómo hacemos eso? Aquí en la esquina superior derecha, cierto, siempre en la página web de GeoGebra, hay tres puntos ubicados de manera vertical le voy a dar clic ahí y me van a aparecer distintas opciones la última de ellas dice detalles me manda a, una, a otra página donde están todos los detalles de la actividad incluso me dice quién es el autor cuándo la creó a qué hora etcétera etcétera y me dice la opción aquí descargar le vamos a dar clic ahí y me pregunta Primero me dice, selecciona lo que deseas descargar. Porque hay algunas veces que te da distintas opciones. Ahora, es muy importante. Si yo quiero descargar este recurso, antes de hacerlo, por ejemplo aquí, para seleccionar esta opción donde dice activar Fuera de Línea, si le doy clic, no pasa nada, ya que necesito aceptar los términos de licencia no comercial de GeoGebra para que se active la descarga. Si yo no acepto esta, eh, los términos de la licencia no comercial, no puedo descargar ningún recurso. ¿okay? Entonces... Le doy clic ahí y ya se activa la opción, le voy a dar clic y voy a guardar el archivo comprimido. Ahora se está descargando, ahora son archivos muy livianos, como les digo son archivos HTML, y no se guarda ni el video ni las páginas web entonces por ejemplo este pesa en total 6.2 megabytes ya se descargó me voy a ir aquí a la aquí está el archivo lo voy a descomprimir y aquí está la carpeta entonces cuando ingreso a la carpeta me aparecen dos archivos uno que se llama GeoGebra que son todos los archivos de programación, cierto todas esas cosas técnicas que no necesitamos verlas y me aparece un archivo html entonces voy a hacer la prueba me voy a desconectar de internet ya no estoy conectado al wifi cierto Ahí dice que me desconecte la red y voy a abrir este archivo con firefox aquí está fíjense aquí me dice desde dónde lo estoy abriendo y dice que lo estoy abriendo desde mi computador y me aparece el título me aparece el, el texto cierto con el mismo formato que estaba con las negritas, con los enlaces, me va a aparecer la foto y acá abajo estaba el espacio del video, cierto? Y aquí está el enlace para el sitio web. Pero como les dije, estos dos elementos no van a funcionar si no estoy conectado a internet, ¿ok? Por ejemplo, me dice, me aparece ahí un error. Entonces ahora me voy a conectar a internet y voy a volver a recargar este archivo. Me acabo de volver a conectar, entonces le voy a actualizar, voy a actualizar la página. Repito, la página que está cargada desde mi computador y ahora ya aparece tanto el video, el cual voy a poder reproducir sin problemas, y la página web. Y esta es, es la versión que está cargada desde mi computador. Entonces lo puedo utilizar de manera en línea, ¿cierto? Que tengo acá, o la puedo utilizar desde mi computador e incluso si lo utilizo desde mi computador lo puedo utilizar sin conexión a internet. ¿Okay? Y por último, un paso muy importante que necesitamos hacer es respecto de la visibilidad de la actividad. Si nos vamos a la, al modo de edición de la actividad y nos vamos hasta abajo aquí aparece la opción visibilidad y aquí hay tres opciones dice público, compartir mediante enlace y privado y es el estándar usual de cualquier recurso que se comparta en ambientes web ¿Okay? por ejemplo los videos en youtube ustedes también lo pueden cuando suben un video a youtube ustedes también lo pueden poner en privado eh, oculto o compartir mediante enlace o público ¿Okay? entonces para efectos de este taller les voy a pedir que siempre sean públicos sin embargo aquí no me deja seleccionar esa opción y eso pasa porque para cambiar la visibilidad a público, necesitamos cerrar esta, esta ventana, darle a las opciones del, del archivo ¿cierto? de este recurso, y luego seleccionar publicar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo publico un recurso, ese siempre va a estar público. No voy a poder cambiar su visibilidad nuevamente a compartido mediante enlace o privado. Perfecto. Entonces, ya está guardado, está compartido mediante enlace, me voy a ir a mi recurso, y aquí en sus opciones dice publicar. Entonces le voy a dar clic en publicar. Me va a pedir algunos detalles. Puedo poner una descripción, puedo poner alguna categoría, puedo poner algún tema. Usualmente los temas son de matemáticas. Como les digo, esto es un, nació como un software de matemática dinámica. Y me aparece ahí el idioma. Yo puedo dejarlo así, sin rellenar ninguno de esos, eh, sin ninguno de esos eh, datos, ¿cierto? Y ya le puedo dar publicar. Entonces le doy publicar y al parecer no ha pasado nada, ¿cierto? pero acá voy a darle actualizar en el modo de edición y ya nos va a aparecer que está público, por ejemplo. ¿Okay? Incluso si yo me voy a mi perfil, por ejemplo, me voy a ir acá, voy a seleccionar mi perfil, me aparece el recurso. Fíjense que automáticamente eligió como una imagen de previsualización de esta actividad. La, la, la imagen que yo inserté desde Wikipedia. Y aquí me aparece que es un recurso público de tipo actividad cuyo nombre es Hola Mundo. ¿Ok? Entonces, de esa manera se crean las actividades GeoGebra que nos van a servir como páginas para crear nuestro libro digital abierto.